Esta es una historia que nadie conoce sobre un guerrero legendario. Bardock, el padre de Goku. Poco después de que Goku naciera, Bardock, su padre, se había enfrentado a un grupo de grandes y poderosos enemigos. ¿Por qué diablos nos has atacado de esa manera? ¡Freezer! ¡Nosotros los Saiyajin siempre hemos estado bajo tus órdenes! ¿Por qué haces esto? <risa> Pobre ingenuo. Ustedes los Saiyajin solo han sido utilizados. Simplemente quiero deshacerme de todos los Saiyajin. Junto con el planeta Bellita. Miserables. No queremos que aparezca ese legendario Super Saiyajin, o si no estaríamos en grandes problemas. ¿Será tu ¡Muchachos, por favor, vean esto! ¡Será un gran espectáculo! Episodio de Bardock. miserable freezer. Si sí, mal no recuerdo, quedé involucrado en la explosión del planeta Bellita. ¿En dónde estoy? Este paisaje y el color del cielo. Estaré en algún lugar del planeta, Bellita. Vaya, al fin ha despertado. ¿Ah? ¿Quiénes son ellos? Nunca había visto a esa raza. <risa> no tienes por qué preocuparte. Mi nombre es Ipana y soy el médico de esta ciudad. Es un placer presentarte a mi único hijo, Berry. Realmente él fue el quien te encontró en el bosque y así pudimos rescatarte. Este frasco que tiene mi hijo es la medicina ancestral del planeta Plant. ¿Planeta Plant? Pero el planeta Bellita solía llamarse así. Con esta medicina tus heridas sanarán pronto. ¿Mm? ¿Las heridas están sanando? Es igual al líquido de la máquina regeneradora. ¿Qué rayos está sucediendo? ¿Acaso habré regresado en el tiempo? Disculpe señor, ¿cuál es su nombre? No me agradan los niños. ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso se tratará de...? Eso en la dirección del pueblo. Bien. por el bien de sus vidas presten mucha atención. Desde hoy el planeta Plan será gobernado por el amo y señor Child, y al que no le guste lo mataré. <ríe> Oigan, ustedes. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Acaso pretendes desafiarnos? Pero qué idiota. ¡Kiira, elimínalo! <ríe> ¡Con gusto! <ríe> Patético, ni sirven para entrenar. No confundan esto. Sus vidas no son asunto mío. Por ahora me quedaré cerca. Por ahora, no tengo otra opción que quedarme aquí. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué no puedo recordar? ¿Qué pasó después de aquella gran explosión? ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Quién anda ahí? Uh, disculpe, señor. ¿Puedo pasar? ¿Mm? Comida... ¿Y medicina para usted? Yo no necesito eso. Ahora desaparece de aquí. Pe Pero... ¡Cállate! Si no te vas, ¡acabaré contigo! Yo solo lo dejaré aquí. <risa> ¡Qué niño tan raro! ¡Ese es mi nombre! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¡Señor Bardock! ¿Señor Bardock? Ya pasaron 10 días desde que Toby y Kiavira dieron su reporte, ¿cierto? Sí, sí, señor Child. Y debido a esa situación, hemos pensado que probablemente fueran atacados por alguien en aquel planeta. Vaya, ¿acaso habrá alguien que se atreva a desafiarme? Es un poco tedioso tener que lidiar con esa clase de sujetos. Pero será una ocasión para que yo, el gran Child, pueda divertirme. Ahora estarás mejor Tus heridas sanarán pronto Gracias Vaya, esa medicina es muy famosa ¿Y ustedes quiénes son? Somos la policía espacial y nos encargamos de mantener la paz en el universo Hemos venido en busca de dos criminales que huyeron hacia este planeta ¿Los han visto? ¿Dicen dos criminales? Así es, nosotros los estamos siguiendo Ya no se preocupen por esos dos criminales Bardock los derrotó ¿Con qué Bardock? Es un sujeto con una fuerza impresionante y acabó con ellos en un instante Oh, uh, eso es perfecto a nosotros también nos gustaría agradecerle ¿Dónde está? Oh, uh, Bien, ya estoy mucho mejor ¡Señor Bardo! ¿Mm? ¿Tú? Uh, unos sujetos muy sospechosos vinieron a la ciudad No me interesa lo están buscando a usted, señor Bardock. ¿A mí? Lucen aterradores y tengo un mal presentimiento sobre ellos. ¡Ah! es ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Seguramente son ellos, señor Bardock. Por favor, sal de las personas del pueblo. Por favor, por favor. A este paso todos morirán, señor Bardock. Por favor, señor Bardock, se lo ruega. ¡Ese no es mi problema! ¡Señor Bardock! ¡Por favor! ¡Salve a las personas del pueblo! ¡Y también a mi padre! ¡Ah! ¡Señor Bardock! ¡Se terminó su tiempo! ¡El juego de policías espaciales se terminó! ¡Los mataremos a todos! Engañaste. Es mucho más divertido hacer sufrir a la gente. ¿Quién pensaba todo lo contrario de nosotros? ¿No lo crees? ¡Eres un maldito! Por cierto, la medicina que usabas ahora. Quiero que me entregues toda la que tienes. Jamás, jamás se la daría a alguien como tú. ¿Seguro? Entonces, ¿qué remedio? Vaya, Tonto. Se atrevió a desobedecer las órdenes del Señor Child. ¿Bardock? ¿Bardock? Ya veo Tú eres El sujeto que mató a Toby y ¡Freezer! ¡Freezer! ¿Cómo se atreve un insecto como tú a enfrentarse a alguien tan fuerte como yo? ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? ¡Freezer! Llevas mucho tiempo diciéndome Freezer, Freezer. No te lo perdonaré. ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¡Soy el pirata más poderoso del espacio! ¡El Capitán Child para ti! ¡Child! ¿Tú no eres Freezer? ¡Si esto es el pasado, entonces él no es Freezer! ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¡Papá! papá, papá, papá. Vaya, veo que te sigues resistiendo. ¿Por qué no te das por vencido, insecto? Bueno, es hora de hacerte desaparecer. ¡Niño! ¡Pero qué familia más molesta! ¡Muere! ¡Berry! ¡Berry! ¡Qué molesto! ¿Qué se cree esa sabandija al interrumpirme? ¿No lo crees así? M ¡Maldición! ¿Eh? ¿Con qué aún puedes moverte? ¡Soy una vergüenza! claro! Si tan solo tuviera un poco más de poder... ¡Aquel momento también! ¿Pero qué? ¿Qué es este poder que está surgiendo de mí? ¡Luce es diferente ahora! ¡No te perdonaré por nada de este mundo! Ni te emociones solo porque tu cabello cambió de color, ¿lo entendiste? Nada ha cambiado, aunque luzca diferente. Sigue siendo un insecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está sucediendo. ¿Quién? ¿Quién demonios eres tú? Yo... Solo soy un Saiyajin ¿Oh, ¿Un Saiyajin? ¿Estás preparado? <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> ¡Maldición! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Yo soy el pirata más poderoso del espacio, el Grand Child! ¡No permitiré que exista alguien mucho más fuerte que yo! ¿Cuánto tiempo más estarás diciendo ¿Qué? tonterías? ¡Muere junto con este planeta! ¡Toma esto! ¡Aquí el que morirá serás tú! Jin que cambia su cabello a color dorado Finalmente Child fue derrotado por Bardock ¿Será este el inicio de la leyenda del Super Saiyajin? Eso no podemos asegurarlo